Pero contanos un poquito por qué crianza amorosa. Bueno, crianza amorosa porque cuando yo estaba en la carrera, porque yo abro esta página en el 2017 que estaba terminando la carrera, ¿no? Y pues en la carrera me daba cuenta que todo lo que somos como seres humanos sí está pues escrito, dado, uh -huh. empieza a la semillita en la infancia, okay. ¿no? Y es decir, que depende de la crianza que nos den nuestros padres. Okay. Y, eh, pues nada, yo sé que desde mi trabajo tengo que hablar de la psicología, pero pues también soy un ser espiritual, ¿sí? Y entonces como desde en mi espiritualidad, desde mi religión, yo creo mucho en que el amor es el motor de todo, ¿no? Es la base de todo. Y pues me gusta mucho también Corintios 13, ¿no? Okay. Que habla sobre el amor. Entonces dije, bueno, o sea, voy a unir la parte como de la psicología con la parte espiritual okay. y le coloqué crianza amorosa. Porque okay. creo que la crianza y el amor es la base de todo, okay. es la base de todo ser humano. Excelente. Y también, pues, sos una de las voceras aquí en Monterrey de la crianza respetuosa, ¿no? Este término que para muchos es de que, ay, ¿qué se hizo? Y que no sé, que no entienden mucho. Entonces, pues, el día de hoy les vamos a estar contando qué es la crianza respetuosa. Okay. Entonces, ya empezamos. Pues, empecemos. Tú, dinos. A ver, ¿qué es la crianza respetuosa? Pues, la crianza respetuosa, vamos a como a dividirla ¿no? Y la crianza son esos patrones que utilizamos para criar a nuestros hijos, para relacionarnos con ellos, ¿no? Que en la crianza también va a venir como los límites, el tipo de apego que yo desarrollo con mi hijo, ¿no? Este, las tradiciones, la parte cultural, toda esa parte tiene que ver con la crianza. Y respetuosa o amorosa es porque trato con respeto al otro ser humano sin importar quién es, ¿no? O sea, yo, tra yo debo tratar con respeto a todo ser humano por el simple hecho de existir, de ser un ser humano. No es porque es mi hijo, no es porque tiene dinero, no es porque okay. tiene tal cargo, ¿no? Entonces... Desde ahí va esa parte de la crianza. Y crianza respetuosa, yo creo que mucha gente como se ha confundido o de repente le tiene cierto recelo, porque, uno, porque no sabe, ¿verdad? Exacto. Y desde sí. la ignorancia, pues uno siempre okay, a dice, ah, Es que solamente hablándole bonito, Ajá. no, no es hablarle bonito. Porque es... en la crianza <risa> respetuosa hay límites, Exacto. solamente que coloco límites sin estar golpeando y sin estar maltratando, ¿no? Gritándole Sin tener, al niño. Exacto. Sí. Pegar, gritar, Y manipular. Manipular, exacto. ¿no? O sea, lo trato como un ser humano digno de respeto, ¿no? Exacto. O sea, y también lo trato como un ser humano que sé que tiene capacidades de analizar, de debatir, de decidir, ¿no? Bueno. O sea, como que le ayudo también a desarrollar esas habilidades, porque no es nada más que tú sientas a un niño ahí y no haces nada con él y va a desarrollar todas esas habilidades. Yo le tengo que proponer esas experiencias para que las desarrolle. Ok. Y una de las otras cosas por las cuales yo creo que mucha gente rechaza este tipo de crianza es porque... Da más trabajo, <ríe> señora. Da más trabajo la crianza respetuosa porque obviamente es más fácil pegarle al niño una cachetada y que al niño simplemente porque se asustó obedece, o sea, no porque realmente uh -huh. lo entendió o aprendió. Obviamente es más fácil gritar o, al niño que en realidad respirar, tener paciencia y poner límites con las reglas que nos da la Y ayudarlo a autorregularse, Exacto. ¿no? Porque muchas veces no puedes enseñar a autorregularse a alguien cuando tú no sabes no ni siquiera cómo autorregularse. Y yo muchas veces en la consulta les digo hacia los papás de que, oye, cuéntame, ¿tú cómo te calmas? ¿Sí? Y se quedan callados. Y yo, o sea, por eso es que haces Ajá. lo que haces con tu hijo. O sea, no es porque, porque, porque no lo sabes. quieras, no Ajá. es porque lo odies, no, es porque ni siquiera tú sabes y no podemos dar lo que no no tenemos, ¿no? Exacto. Lo que no sabemos. Y otra de las cosas es porque pues tú lo sabes más que yo, porque yo todavía no soy mamá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú lo sabes en la experiencia uh -huh. propia, que cuando se es mamá, cuando se es papá, pues empiezas como a, a, a darte cuenta de muchas cosas de tu vida, de tu infancia, sí. sobre todo, De cómo ¿no? te criaron, cómo a, ti. Te criaron sí. a ti. Entonces, tener que aceptar que contigo quizás no fueron tan respetuosos... Está cabrón. Duele. Sí, obviamente. Sí. Entonces, <risa> duele y entonces eso hace que... Pues todos necesitemos terapia. Todos necesitemos <risa> terapia, pero <risa> muchos <risa> no vamos, ¿verdad? Sí. Que, que digo, muchos no van, yo, yo sí eh, voy a mi psicólogo, pues necesito. A sí, veces claro. también te llenas mucho más allá de lo que traes personal, te llenas de la consulta. Sí. Pero tiene eso que ver como de tener que aceptar de que o es que a mí me, me maltrataron sí. o sea eso de que me gritaran eso de que me pegaran o sea no y es ir en contra de tenían. los derechos Ex. o sea ir en me... contra de los derechos y también en sí. esta parte de lo que decía era como que ir en contra de lo que te dieron a ti entonces caes en la parte entonces si yo acepto y reconozco que me maltrataron estoy yendo como siendo un malagradecido con mis papás y pues realmente no es como que seas un malagradecido simplemente como ponerle nombre a eso que de repente tenemos muy naturalizado y por eso yo siento que viene esta Súper pésima etiqueta de que no, a la generación de Cristal. Pues yo que los voy en consulta, más allá de Cristal, yo hubiese querido ser como ellos, de poner límites y que respetaran mis emociones. A, claro. mis diez claro. a mis 10 años. A mis 7 años, no a mis 30. Claro. Sí. Además es preferible ser de cristal a estar reprimiendo absolutamente todas las emociones, o sea, las te enfermedades daban, que vienen de ahí. Claro, te daban cintazos y uno dice, no, pero yo estoy bien. No, no, Raúl, Mabel, no estás bien. Necesitas ir a terapia hoy en día de los 30 para... Todos necesitamos ir a terapia por las formas a las cuales nos criaron de chiquitos. ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser golpes, ¿no? si er, sino de repente las palabras que utilizaban, de repente el nivel de las humillaciones, las palabras. De repente, eh, no necesariamente a veces fueron padres, madres ausentes físicamente, pero sí emocionalmente, ¿no? Exacto. Y creo que se duele más el sí, que pero, está, pero no está. Sí. Porque el que no está, pues no está. Exacto. ¿Sí? No, pues <risa> sí, ya lo aceptas, ya de última, no, no lo ves y ya no están así Ya no eso. esperas mucho, ¿no? Pero en ese que está y no está, o sea, sí. genera más ansiedad también. Exacto. Yo les voy a contar, a mí, en mi caso, yo siento que me... Criaron también dentro de, pues, de este de patriarcado, también empieza ahí ¿no? lo, un poco lo, lo cultural, el machismo y demás, hacer uh -huh. como esta niña buena, ¿no? A todas las niñas, desde que calladita, te ves uh -huh. más bonita, y no, no, niñas, si me están viendo en este momento, hablen, griten y, y lo que fuera, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tengan su personalidad. Pero a mí me criaron como. Eh, para satisfacer a los demás, siempre pensando en los demás. Y eso hoy en día me genera muchos problemas a la hora de poner límites. Y obviamente después empieza la culpa y pues encima las personas con las que doy cuando le pongo un límite se enojan conmigo y conlleva todo un desastre. <risa> un desastre horrible, por el cual también terminamos todos en terapia. Pero bueno, eh, parte de eso es empezar a hacer conciencia, empezar a hablar un poquito de, de estos temas y, y pues pasar un poco ¿no? la, la información de esta Claro. de esta crianza. Yo lo estoy tratando de hacer con Santino, es muy difícil, o sea, no no es para nada fácil. Y más allá de lo que es difícil a nivel como personal, cuando estás con tu bebé, creo que también lo difícil es cuando está la sociedad viéndote, o sea, la sociedad viéndote como oh, qué estás un raro, haciendo, sí, ajá. no como qué estás haciendo, de que pues no le va a dar resultados, entonces realmente no hay palabras de aliento, Exacto. sino de que pues quién sabe si te resulte o ca Ajá. capaz salga peor, ¿no? Entonces sí. no hay, o sea, se siente uno muy solo, ¿no? Sí. O sea, como muy señalado Exacto. en esta parte de, de, de lo que tú estás tratando de hacer, ¿no? O sí. sea, me han pasado mucho, imagínate yo que me dedico a esto, pero que cuando trata sobre todo con el tema de padres, créeme que no me ha pasado en la consulta, me ha pasado más a nivel como personal. Okay. Que dicen de que, ay, ¿qué vas a saber tú si no eres mamá? Claro. ¿no? y entonces yo digo wow que crean que para ser empático necesitas estar en el mismo rol claro. porque o sea pues ahí está tener, la empatía o sea, deberíamos <risa> tener la empatía de que aunque no estoy en tu situación trato de entenderme y de ponerme en tu lugar exacto ¿no? y creo que eso nos falta mucho a nosotros sí. y que también como que me di cuenta de que bueno me, lleg me llegaron a decir eso la verdad que gracias a Dios yo ahorita no me lo dicen eh, aprendí a poner límites también no okay. a, a esas personas pero Qué increíble porque entre entre el mismo grupo de mamás y de papás son quienes más echan todo el tiempo se están basura. metiendo en la crianza ajena sí. y eso es algo pues que para empezar no, ah, no se hace no se hace no se hay hace. que respetar ¿no? digo al menos que tú estés viendo que el otro está no sé mmm, abusando, vejaciones, sí. ajá, ajá. abusando verdad pero pues realmente no te deberías meter en, en la crianza en, ajena a otra persona ¿no? sí. y menos cuando no está haciendo nada mal claro porque sí. en ese es el que más se meten, o sea, yo he visto de que los arrastran, les pegan y tal y nadie se mete, pero que lo trates con respeto, todo el mundo Sí se de que mete. ay, no, qué permisivo, o sea, el niño va a hacer lo Ajá. que quiere, el niño te va a manipular, <coughs> no, Mabel, el niño va naciendo, no sabe, ni tú sabes manipular con 40 años, ¿qué va a saber un niño recién nacido de manipulación? No, ¿verdad? O sea, no sabe, apenas está aprendiendo caminos y ya te pensás que el niño viene manipulando a la gente. No es así, o sea, los niños tienen necesidades y es su única manera de comunicarlas, claro. ¿no? O sea, el, justo el sábado me pasaba con unos papás que me decían de que no, es que yo siento que nos manipula. Y yo, señor, no los manipulo porque su hija ni entiende. Claro. Porque su hija viene con un nivel de retraso en su neurodesarrollo, que Uy. tiene cuatro años, pero parece de un año y medio. Entonces, no le puede estar manipulando. ¿Por no? Porque no tienen ni las habilidades sí. básicas, o sea, deja tú que los niños no manipulan. Es que ni siquiera tienen las habilidades mínimas para manipular. Exacto. Sí, es como Entonces, que vienen también como con esta como niño fobia. Siento yo sí. que, que es, ¿no? Porque tendríamos que ser más benévolos eh, uh -huh. con, con los niños, ¿no? Pero piensan ya lo malo, de que está haciendo, ah no, es, me está manipulando, me quiere uh -huh. ver la cara. En vez de decir, no, Porque pues, es una proyección quizás exacto. de algo ándale, nuestro ándale. que nosotros tendemos a hacer y por eso pensamos que el otro también lo está haciendo, pero pues con uh -huh. las habilidades que el otro tiene y no porque en este caso había un, un, un, un retraso, un desfase en el de neurodesarrollo, pero aunque vaya súper bien, pues uh -huh. un niño no tiene esas capacidades uh -huh. de hacer esa proyección de, ay, déjame que si le digo tal cosa, mi mamá va a decir tal otra, uh -huh. ¿no? Uh -huh. somos, eso sí, somos animalitos, estímulo-respuesta. Si normalmente cuando tú haces tal cosa... Él hace tal cosa, tú haces tal cosa, pues lo que vas a aprender, ¿no? Sí. Pero eso lo aprende hasta mi perrito, sí. ¿no? O, sea, no o, o es cuando le dices ¡qué malcriada! Y pues sí, ¿quién me crió? Ajá. O sea, ¿sí me entendés? Es sí, como que palabras, niños están ¿no? viendo, están absorbiendo todo el tiempo todo lo que uno hace sí. y de repente, a mí ahorita Santino me sale cuando se enoja, de que me hace <risa> así, y yo así, pero a ver, eso sí yo no lo hice, eso se ve que lo aprendió en, sí, en el matanario o en otro quizá. lugar, pero están todo el tiempo, todo lo que están viendo <risa> lo están... Absorbiendo como esponjas, entonces, ¿quieres que tu hijo sea una buena persona? Tú tienes que ser una buena persona. Y porque pueden absorber lo bueno y lo malo. Exacto. No nada más lo bueno, Ajá. no nada más lo malo. O sea, y así como claro. que da lo que salga, ¿verdad? Sí, está